Hemos vuelto <risa> Te voy a copiar ya ¿Por poco. qué me copias las frases ahora? ¿Por qué ah, me copias bueno, las frases? Wey. Esto es lo que hay Hemos vuelto eh, Muy perjudicados eh, Vamos a enseñar Raiska ¿Tú qué es lo que tienes más cerca? Así a nivel de cosas de la vida Un móvil Un móvil Yo tengo aquí Se va a ver la marca Pero bueno, yo tengo aquí a mi amiga y compañera No nos, no nos patrocinan así que no No puedes mostrarlo No puedes después de... Para eso sabes que se hace coger algo completamente neutro Que es efectivamente mi botella No, la marca de la botella no Ay. Bueno, pero sabéis lo que es porque hace Después de las cuestiones de ayer Que fueron cuestiones muy buenas por un lado Y muy malas por otro Hemos vuelto para seguir comentando Las presentaciones que nos está dando el Summer Game Fest Y hoy vamos con Capcom Señor Gasca Carmona, buenas noches Buenas noches, señor Íñigo Sendino. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos nosotros aquí? Porque íbamos a hacer esto, luego no, luego sí, luego no, luego bueno, sí. Eh, tendríamos que haberle preguntado mi estómago realmente porque ha sido uno de los, de los problemas. Pero ya estamos, ya hemos decidido que vamos a hacerlo y lo vamos a hacer. Eh, ¿Qué esperamos de hoy? ¿Qué esperamos de Capcom? ¿Qué nos van a hacer? Eh, esperamos que nos den lo que nos dieron en el State of Play, pero... Eh, más, más en, en profundidad, por decirlo de alguna manera. O sea, nos dieron eh, Street Fighter VI. Sí, quiero gameplay del mundo abierto raro ese que aparece antes. Que no será mundo abierto, que será ir de una misión a otra, sí, pero quiero esa parte. Eh, nos darán más gameplay del Resident Evil 4, del Resident Evil Village. No espero cosas nuevas, pero sí espero más contenido de lo que ya nos dieron. Porque hay mucha gente que ha calificado el State of Play de State of Capcom, que es un insulto, sí. Y a esa gente le van a dar mucho. Edu, te quiero. Eh, pero... Eh, digamos que yo estoy esperando que, que nos muestren Algo que ya nos han mostrado No pido cosas nuevas, pero sí que pido que nos den Más contenido de lo ya existente, por favor Vamos a situarnos en lo siguiente eh, Capcom nos dice La duración del evento Va a ser de unos 35 minutos Gracias, y... gracias No hay que hacerse una PC, gente, no hay que hacérsela Y de hecho en Twitter En el Twitter oficial de, de Capcom eh, Usa las palabras textuales son, vamos a enseñar más material de los juegos que se han presentado. Es decir, no vamos a ver juegos nuevos. Ya está, ya está. No va a haber novedades. No vamos a tener es que no World pedimos Premier. juegos nuevos, nadie pide juegos nuevos. No vamos a tener World Premiere, ni Exclusive, ni... World estas... Premier. Bueno, perdóname. Gracias por el follow, Saguano 7. Yo no sabía que... Eh, esas ese ese viene por mí, ese viene por mí, ese viene por mí. Ese viene por ti, pues que, pues que hable en el chat, porque también puede hablar. Saguano no te quiero, tío. Saguano te quiero. Eh, no vamos a tener World Premiere. Ahora lo pronuncio World Premiere. World Premiere. Ni cosas de estas, vamos a tener cosas que ya hemos visto ampliadas. Eh, entre ellas. Por ejemplo. Iñ... Vale, gente, Íñigo está muy mal, ¿vale? Está muy demacrado. Sí. Entonces, perdonadles y de repente le dan booms estoy, de, de estoy tal derrapando. cual. Por ejemplo, Monster Hunter Rise Sunbreak. ¿Te suena, Iska? A ver, los Monster Hunters son un clásico. Eh, en su momento se criticaron cuando la Xbox, precisamente, por, por el género de juego que sí, porque mucha gente había comparado algunos de los juegos que se presentaron con los Monster Hunter, que no tienen nada que ver. Y estos se critican mucho frente a, a otros juegos de modo historia y demás. Pero el Monster Hunter, como tal, cuando salió, supuso un cambio bastante potente en el tema de los RPGs, eh, acercando un poco al, a la cultura del PC, esos clasiquísimos juegos de móvil de mierda, en el que tienes un HD que no entiendes, pues uh -huh. básicamente era eso, pero hecho bien, en ordenador y multiplayer. Uh -huh. Vamos a ver también, según nos dice Capcom, más metraje del Resident Evil 4. Gracias. Y eh, también de Exoprimal, que yo no, no sé lo que es esto. El Exoprimal me suena basto, el Exoprimal, la verdad. O sea, Exoprimal, Exoprimal, yo lo voy a llamar Exoprimal. Y si nos no gusta... Juraría vale, que es amiga. un juego que se nos presentó hace bastante tiempo y que todo el mundo se quedó con cara de gilipollas porque pusieron correcto tal y como hizo Kojima, pues ponen, pusieron un cacho de, de cinemática que no tenía ningún tipo de sentido, pero aparentemente, para que te hagas la idea, es eh, un juego en el que tú estás en un futuro post-apocalíptico solo que hay dinosaurios. Uh -huh. No son dinosaurios robóticos tipo Horizon, son dinosaurios, dinosaurios. Uh -huh. Granderos, de verdad. También se prevé que veamos más de Street Fighter VI, que lo vimos en Gracias. el Gracias. State of play, perdón, street of play Street of play, gente, hashtag street of play Hashtag street of play, efectivamente Y eh, tenía muy buena pinta Muy buena pinta Hashtag street of play Bien, es todo lo que nos tiene que aportar hoy. Eh, no soy el único que va derrapando eh. Es que también te lo digo eh, ¿Por qué? ¿Quién tenés, más va derrapando? Tú vas derrapando un poco Confiesalo. Yo no, yo, yo, voy con, yo voy con una velocidad de habla que no tiene puto sentido para ser casi las 12 de la noche. plan literalmente ahora mismo somos un poco la antítesis, tú estás muriendo y yo estoy reviviendo. Bueno, yo estoy mantenido artificialmente a base de esto. O sea, artificialmente base de cafeína sí, sí. pobre Íñigo pobre no te preocupes de... que esta ya es la última Íñigo esta ya es la última ca... no, no, no, no, no, no, perdona no, no, no, no, no a mí no me puedes decir que es la última si no hemos visto. por lo menos de nada. esta semana no, no, de esta semana lo que quieras pero no me puedes decir que es la última si no hemos sabido si no hemos visto Nintendo, Nintendo Direct el Nintendo Yo Direct quiera... se prevé para el miércoles a las 6 de la tarde este miércoles se prevé para Ay, Dios mío. Los mira. horarios de Nintendo. Los horarios de Nintendo. Sí, o sea, pero no, pero quiero decir, igual con un poquito de antelación nos lo podrían anunciar para poder. No, de, de, hecho, de hecho, digo se prevé porque Nintendo no ha dicho nada. Nintendo Ay. te dirá, Nintendo te dirá el miércoles a la mañana. O si eso te dirá dos minutos antes. Gente, que hay un, que hay un Nintendo Direct Ahora, ahora, eh. En, en dos minutitos, gente, estamos. Ay. Es una de dos para matar a Nintendo para matar a su CM. EM. Eh, es para matarnos a todos. También. <risa> Ellos También. nos quieren matar a nosotros. Oye, es muy cierto, no te lo voy a negar. Eh, ¿Qué son? Sony 53. Vamos a ir poniendo. A ver qué es Bueno, tengo aquí. Ay, la, me, me habéis mencionado la, en la cosas. Y no tiene no tiene aquí. Están enseñando Capcom cap, cap Marcade Stadium. O sea, eh, no sé. pues de hecho, gente, por eso os interesa, el Capcom marca de Stadium está gratis para PlayStation 4 y creo que hay demo para Steam. Pero bueno, todavía están con material, digamos, eh, previo, como en otros muchos sitios. Esta tarde, por cierto, casi me da un infarto viendo un, un streaming de IGN que ponían Capcom Showcase no sé qué en directo. Y yo... No, pero es porque se hacen la Guerrilla 3.5 y la Capcom No, no, de no, no, no. El, La Guerrilla 3.5 iba en otro streaming. Ah. Eh, y yo era la de... A ver, ¿me he perdido algo? No, no me había perdido nada. Estaban haciendo avance como tres horas antes. Perfecto. Buenas noches, Borja Arbosa. ¿Qué tal estás? ¡Borja Arbosa está en el chat! Borja Arbosa está en el chat. Típico no sé Higiene. Muy típico Higiene. Está bueno. Muy, muy jodidamente típico. Eh... eh a dormir. Voy a empezar a llorar como la hija de Borja, o sea, en cuanto me aburre y me case voy a llorar a pleno pulmón eh, No estoy despierto a estas horas por los videojuegos precisamente era lo que suponíamos Es eh, Completamente comprensible y lógico de hecho. Pues sí, efectivamente eh, ¿Algo más que tengamos que contar o que tengamos que saber antes de darle a la mandanga? Eh, no mucho, que muchos juegos de Capcom no los conozco, así que si alguien quiere venir a meterme hate en los comentarios A decirme, no tienes ni puta de Capcom, estaba, adelante, eres eh, bienvenido, eres está, muy bienvenido Estaba pensando exactamente en esto mismo Y de hecho, estoy, estaba buscando el comentario, lo voy a buscar, lo voy a encontrar y lo voy a leer Gente, si queréis meteros con nosotros, si queréis meteros con nosotros porque no sabemos nada de Capcom Adelante, sois bienvenidos sí, sí, o sea, empezad, Los haters eh, también son visitas eh, Hay que vivir con esa mentalidad eh, Empezad a, a, pero a inundar el chat Por eh, favor, eh por Un favor, señor, el otro, todo. el otro día eh, Joder, no estoy viendo El, el, el comentario Lo en, tienes eh, en notificaciones No sé dónde lo tengo En el vídeo del State of Play Nos dijo eh, Creo que tengo aquí Creo que tengo aquí uy, no, eh, Borja, no. si te digo que no sé qué coño es Phoenix Wright Ah, el meme, el meme, sí, el meme el de del el, abogado el, de el meme del abogado Phoenix Wright no era de Capcom, creo que no vas a tener Phoenix Wright ¿eh? Phoenix Wright era Ace Attorney, Ace Attorney eh, Phoenix Wright es literalmente el meme del abogado Bueno eh, eh, Tenemos un caso de un cobarde ¿eh? Creo que ha borrado el comentario No me jodas lo ha borrado. A ver, sí, también hay sí. que decirlo, es que me encanta, me encanta cuando, los, cuando los haters vienen A meterte mierda, pero sin especificar nada, o sea, vienen, vienen metiéndote mierda Especificando o sea, diciéndote que no especificas nada, tipo, no, es que los comentarios que haces son súper genéricos, no tienes ni puta idea de videojuegos, pero en verdad ellos tampoco te están especificando nada. Es como, es que, no, ah, es que no sé si lo tengo, no sé si lo tengo. Creo que. A todo esto, gente. Somos 132 personitas en este canal de Twitch, o sea, estoy orgullosísimo, pero somos 76 en el de YouTube. Y, eh, suscribíos aquí, porfa, y seguidnos en somos YouTube si queremos llegar a los 100 en el de antes YouTube, final de temporada. Eh. Eh, no. Sí. Yo lo he mirado esta mañana y ponía 81 Lo he mirado ahora y ponía 76 Bueno, lo he mirado ahora, hace un rato 76 suscriptores Ah, pues... Eh, ok. Gente, faltan 24 en el YouTube Porfa, id a seguirnos al YouTube Que quiero llegar a los 100 para antes de final de bueno, temporada el comentario venía a decir Que no teníamos ni puta idea De lo que se estaba presentando en el State of Play Efectivamente, amigo efectivamente Si vienes buscando Opiniones basadas En el conocimiento y en el raciocinio Aquí no hay Basado siguiente, siguiente stream Gracias Pero aquí lo que hacemos Es nuestras primeras impresiones Y ya está Pues mira No me faltó Me faltó el hater ayer Diciéndonos que no teníamos Ni puta idea de la PC Gaming Show Porque posiblemente Él no habría dado Un mejor espectáculo ah, Del lo, que dimos nosotros Lo, lo ignoramos Totalmente fue no habré, él, él posiblemente no habría dado no, un mejor a, espectáculo a Del que YouTube, dimos nosotros A Youtube le debe pasar algo Porque efectivamente nos ha quitado mmm, cuatro suscriptor Cinco suscriptores durante esta noche Punto number one Y punto number two eh, Han desaparecido de comentarios En fin, vamos a poner nuestra clásica Transición y vamos a ir viendo Lo que nos ponen en el streaming Let's go, let's go, let's go Opiniones cualificadas, pero esto que es eh... Efectivamente Borja, yo te prometo que yo intento dar opiniones cualificadas, ¿vale? Para te prometo para que para lo intento qué, ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo intento. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Pues dar un poquito de, de, de... reírme un poquito de los noticiarios de... de... de la tele Porque ellos no, no tienen ni puta idea no, pero, pero... nosotros tampoco tenemos ni puta idea de calor. muchas veces Ya está, no pasa nada No pasa nada Cosas que pasan, pues gente, cosas que es, pasan Esto es lo que hay Quiero decir, si es que encima toda esta gente cae en su propia trampa si es que les pones un clickbait aquí, aquí, mira, se lo pones aquí, aquí, aquí, y, y, y como los como los, estos de las ratas, de pa, ya tomo por culo. Ver, ¡pah! Se, caen en todo, caen en absolutamente todo. Es que, principiantes, hablar sabiendo está sobrevalorado, dice Shiahuano, eh, correcto. Y Borja también dice otra cosa que tiene mucha razón, que es que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Eh, también te digo que comer culo ajeno hay que saber cómo y cuándo eh que las opiniones están bueno gente abrimos abrimos ya abrimos ¿Tipo, ya objetivos? aquí está no, pero tipo tipo abrimos abrimos ya 9, 8, creo que tengo un poquito de delay like respecto al tuyo un segundito 6 y 5 uno uno y medio yo también estoy diciendo los números antes de que aparezcan. Ah, bueno. Y cero para mí. Y cero. Cero. Ahí está. Perfecto. Vale, gente. A ver qué coño vemos. Va. Voy a ponerme el chat en el. Se me está petando el puto. Estamos a teniendo ver. problemas. Capcom. Capcom. Mamá. Espero, por favor, que Lo no Lo tengo en el chat, ya pues. Recalcitrantes. Recalcitra ¿Qué? Como el de ayer. ¿Es cosa mía o tiene como. 4 eh, FPS? No, es cosa tuya. Es cosa mía, guay. Pues entonces, a lo mejor lo tengo que bajar un poquito la resolución. A ver, yo acepto Hello, un presentador. Everyone. Mira, voces no. Cojonudo. Brutal. Eh, con subtítulos en castellano, brutal. En castellano. Bueno, gente, que ¿Qué? nos van a dar sorpresas y que cosas y que en la tienda va a haber cositas. Empezamos con, con el Hunter. Hunter. La del Monster Hunter. Hola, buenas tardes. Ya no me va a 30 FPS. Ahora me va a sus buenos 60. Brutal, sí, vale. Este juego nos distribuye al final de este mes y nos va a dar más información. ¿Por qué no nos miras aquí? Gracias. Vamos a echar un. ¡World, World Premier. Premier, ¡Chupito, gente! ¡Chupito, gente! ¡Chupito! ¿No tienes preparado el audio del World Premiere? Pero ya te lo digo, yo. Yo quiero que te. ¿Tú quieres que yo te lo diga? Sí, quiero, mira, quiero. Mira, mira, quiero porque gente Íñigo te... sabe de World Premiere, mirad. Yo, te... yo te lo digo. World Premiere. Ahí está. Y diréis, no, pero hay que sacar un clip de eso porque es gracioso. No, no porque pero... ya lo no tenemos grabado. No, y no es gracioso tampoco, porque yo no tengo gracia. Capcom presenta un dinosaurio a 30 FPS. E incluso a menos. ¿Por qué me va tan petado esto, de verdad? Bueno, el vídeo en sí también tiene sus... Sus... Lo he o bajado 7, 20, a ver si, a ver si me sube a 40 FPS, por lo menos. Bueno, me ha, me ha subido un poquito, me ha subido un poquito. Joder, está renderizado como el culo esto, ¿eh? sí, Ya, hay, ¿de verdad hay, esto es cosa hay mía? Como, hay, No, yo creo que no. Hay, hay como una serie de cortes. Estoy intentando cerrar todo lo que pueda y no puedo cerrar más cosas. No, sí, el stream va igual, va exactamente igual. Yo diciendo, no, es cosa mía, no es cosa mía, no. Cosa mía, no. A ver, los cortes, no Capcom, los, cor los cortecitos, nos los hacemos mirar, eh. O sea, quiero decir... que es muy vasto, eh. Que nosotros nunca hemos hecho super streaming. Y mira cómo a mi cámara, pero... Yo no, soy no, no que a, nosotros, a nosotros cuando nos pasa esto no abrimos directo Bueno, depende, depende de conscientes que estemos en ese momento Oh, de lobo, no, borrachos No hagan streaming borrachos, niños. Eh, Haremos, haremos drunk stream para la PC del año no, que viene, gente ¿sí? No, no, no, <risas> para la PC del año que viene yo no voy a estar así Para contar mierdas, porque ayer contamos mierdas que yo me dediqué a cantar, o sea, no fue, absolutamente eh, y fue, y fue Y fue la mejor cobertura de la PC posiblemente que nadie haya hecho Vale, tenemos ¿Te un digo? problema que es que eh, no podemos decir que este juego nos haya gustado Porque los tirones es una cosa que... Ya, a ver, en parece fin. guapo, pero es que no sé Jugamos un saldo de Colossus, gente Bueno, eh, eh, Sigue teniendo el... cortecitos, hay que decirlo sí. You'll that the over time. La Nostalgia zona de la, la jungla, jungla cambia. Are sure Tenemos cinco espectadores y no sé cómo. Por ejemplo que uno sea yo. ¿Y que otro sea yo? Ole, espinas. ¿Cómo que espinas? Espinas. Espina, o sea. Espinas en castellano, espinas. Ah, no, no, no, no, no. espinas. espinas. Eh, no, para espinas nada lo sabemos ya. Means espinas en español. Ok, sí, efectivamente. O sea, no, pero es que literalmente ahora se, ahora se creen que lo guay es el castellano y no en inglés. No, pero bueno, a ver. Quiero decir, yo el problema que tengo es que hacen eh, inglés. Eh, o sea, castellano ah, no, que le han llamado inglés. así al puto dragón. Sí, sí, sí, sí, le han llamado así al dragón. Gore Magala que tiene pinta de ser otro dragón Gormagala Gormagala. Yo no Esto me suena llamas, ya al meme de, de Magala. No, no, no, le han llamado Gormagala, así Gormagala. que eh, ¿sabes, Magala. A, ¿sabes a qué suena Gormagala? Gorm. ¿Sabes sabes a qué suena? No. A Joe Mama. Joe Mama. Joe Mamato so Vaz. <ríe> Yo mama so fat. <risa> no, el, el mejor chiste de Yo mama so fat es Yo mama so fat. She can't store more than 4 gigabytes. Porque fat. Porque fat 32. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. <risa> <risa> en fin. Hostia, acaban de, acaban de reutilizar animaciones de una manera impresionante, eh. Hombre, esto, tampoco te tampoco lo puedo decir, no. tampoco otro puedo decir al 100% porque va a 10 FPS, pero bueno. Venga, World bueno, bueno, premiere, bueno. gente. Las armas están guapas. Tenemos demo. No, tenemos Hostia, demo. le doy al micro. La, tenemos demo. Eh, si no estoy entendiendo mal, esto tiene pinta de ser un remake. Eh, entonces, eh, animaciones recicladas, seguro. Y si no es un remake, perdónenme la vida. No, eh, puede perfectamente serlo porque no tiene gráficos de Monster Hunter nuevo, hay que decirlo. Y si estos son gráficos nuevos, alguien lo está ejecutando en una GT710. En una patata. O sea, por lo menos hay que decirlo. Porque esas piedras tienen tantas texturas como yo billetes. Voy a empezar a abrir el. A de la gente podéis jugar a Nintendo una Switch demo y de esto Steam el 14 de junio. Ya. Hoy. Hoy. Eh, pues posiblemente era? sea hoy juega, porque juega, tenemos la Next Fest. Juega, lo, juega lo día un cero con, con, <ríe> con con Steam con Capcom Plus. Con Capcom Plus. Pues si Capcom Plus existiese se acaba el mundo No te digo yo que no vaya a existir en un par de añitos ¿eh? Ni de coña, no tiene Capcom potencia como para hacer un Capcom Plus La pregunta es, ¿tiene billetes? Si la Capcom, es... sí, pero no para hacer eso Si la respuesta es sí hay multiplayer. Ah, la de claro. además tiene multiplayer. Claro, porque el juego ti? tiene multiplayer. Lógico, sí, sí, sí. Gente, llevan, llevan como 10 minutos con este juego, ¿por qué? Porque es lo que tienen eh, ahora mismo. O oh, te eh, hacen falta 13 gigas, para nada el Cyberpunk ocupa 50. Boa, chaval. No sé. Buah, chaval, 13 gigas. Free Title Update Info Que va a haber una actualización que, Bueno, a ver Unas cuantas actualizaciones que van a ser Gratuitas Actualizaciones para del juego, gratis. esto de toda la vida se ha llamado Actualizaciones del juego, no coming gratis, in, me da igual O sea, obviamente No me vas a decir que tengo actualizaciones de pago para un juego De pago, o sea, o sea no de, de, Yo mm, me atrevería que, A decir que esto extenderá Algo el propio juego pero aquí es que se... tiene gráficos, tiene gráficos de polla, pero, o sea, de, de polla de bien, pero tiene, eh, mmm, ahora mismo una visualización, unos FPS de polla de mal. Claro, el problema que tenemos aquí es que efectivamente quieren gatito un poquito el juego, pero... Bueno ¡Gatito! A ver, está bien que sea gratis Yo no les voy a decir que no ah, Hombre, es que no me van me a meter Una puta gratis. actualización de pago, ¿sabes? No, pero bueno, esto es un DLC Yo creo Yo creo que aquí eh, Efectivamente Borja va a Ya, pero los DLCs No, no, no, no hay, un, hay una diferencia muy potente Y es Una actualización es una actualización Un DLC es una sí, expansión Sí, sí, sí pero Es estás, muy diferente Aquí estás viendo Un jefe nuevo y otros monstruos, especies raras y subespecies de monstruos, otros monstruos y luego ya anunciarán. Entonces, esto en la práctica, esto si te lo hace Ubisoft, te lo vende como DLCs puros y duros a 20 pavos cada vez. Ya, pues sabes qué es lo que posiblemente han hecho para poder venir y decirte, sí mira, tienes esto y lo otro. Por pues subir el precio. Teniendo eh. en cuenta que el juego no ha salido todavía, posiblemente habrán hecho el juego y habrán dicho, vamos a quitar este contenido y lo vamos a sacar como actú. Bueno, pero Porque ya decir, lo hizo Activision en su momento y le criticó todo a puto Chris. Quiero decir, pero no nos están cobrando. Es decir, tú te lo compras al precio que lo consigas y a tomar es que no, Es que no me pueden meter ni <risa> actualizaciones de pago. O sea, no, no puedo sí, meterme... Que sí, eso, que esos son DLCs. No. Esos son los DLCs. No. no. Esos son expansiones. Caso, las actualizaciones o sea, nunca son y de pago. perricos. Mira, gaticos y perricos. Gato, doge. De hecho... Es, no, no voy a visitar la oficial website. Gracias. Si hubiese ido por lo menos a 45 FPS habría estado bien. Yo te diría que a mí no me ha parecido... Aparte de la calidad del vídeo, a mí no me ha parecido mal. Capcom ¿Mm? Spotlight... Uy, eh, cuando ¿Qué es esto? Empezamos, cuando suena empezamos... indie, eh? Capcom Spotlight suena indie. <ríe> Creo que esto es recopilación a fuego. Da State of Play Se sigue viendo pocho, eh. Pero también va a ser para Xbox y para PC. Se sigue viendo pocho. Yo creo que esto es el vídeo en general. ¿eh? El pues voy a hacer una prueba. Voy a abrir el YouTube. A ver, cuando me dices en Youtube igual Pero encima con retardo Y ya A ver Vale Va a haber otro anuncio de los Street fighters También van a celebrar el 35 aniversario Va a haber un cap No, en el Youtube se, se ve bien A tomar el por el culo se ve bien. Pues nada, pues vámonos al Youtube el problema es que va con, con eso, con unos cuantos segunditos de delay Pero sí Pues lo vamos a ver a lo que quiera Capcom no, no Abre de Game Awards en YouTube no, Voy a coger de Capcom, Cap, Capcom, Europa También eh, copiar enlace. Vale Capcom Fighting Collection will launch on June 24, 2022. Vale, vais a dar un segundo porque tengo que cambiar esto. Gente, fuera, Lo vamos a ver desde el YouTube. ¿Por porque... cámara, Porque si no, esto nos va a petar. Están con, el, con la repetición. Está, es el 39 aniversario de Capcom. Entonces están también eh, celebrando un poco ese rollo. Y una de las cosas que nos van a contar en cuanto ponga el vídeo a pantalla completa va a ser. Cositas de juegos de pegarse. Hala eh, Ya estamos. Lo tenemos. Sí. Esto se ve bien, así sí. Ahora sí. Mira, de hecho creo que yo llevo como un par de segunditos adelantado a ti. Dos o tres, puede ser o no for free. The bundle featuring all 32 titles is available for pre-order now. Bueno, esto por cierto ya se sabía porque el, el mismo vídeo lo han estado poniendo en tercera presentación. El Capcom Arcade Stadium, 2, Arcade Stadium 2, es básicamente una recopilación for de sus grandes arcades. Y luego no hay otro que es el ¿Qué serie es wow? Voy a pillar lo de Capcom Europa, que debería ir más rápido. Sí, vale, va más parecido a tu presentación. Va, va, va, va. Vamos a exoptimar. Vale, ahora sí. Iba a decirte que es el mismo señor, pero no. Lo siento, lo siento. Los asiáticos se parecen mucho, gente, lo siento. Y los europeos también. Lo que pasa es que tú los diferencias porque estás. cerebro está preparado para eso. yñigo, Coño, Leviathan. Mira, esta es la cuestión. Tú eres un puto robot, pero hay dinosaurios. Joder, a los 60 FPS se notan, eh. Sí. Se nota la diferencia, sí. You have been The first team to su asignamiento assignment wins. My archives encompass exhaustivos de ¿Ves? Es un ARC, pero con, con, con robots. With and bias. Your bias. Susceptible to mass mass Me encantan las instituciones de papeleo. pero con He robots. No entiendo muy bien este juego, la verdad. Yo la verdad es que viendo, pero no, no, ni tú, ni tú ni nadie, creo. Es? Ark, pero con robots. Incluso podría ser un, un mítico... Máquinas de guerra. Juego gráfico. En fin fight and die Es un shooter me. con máquinas de guerra por lo que yo sí. veo que Carnage online. Con un puente muy guapo que posiblemente se va a derrumbar I call your attention to the unstoppable raptor horn Calculating chance of employee retention Chance calculated at 8.7% You must fight harder than ever if you wish to survive un más de combate experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the A ver, o sea, yo lo siento mucho, pero esto es juego que podría haber salido perfectamente en 2016, 2017. O sea, lo siento. Me acabo de estar viendo el diseño de personajes y tal, y literalmente te diría que está al nivel del del Horizon, e incluso que el Horizon está mejor. Pero Horizon Zero Down 2023. Y vamos a un más de detalle. Esta presentación va a ser de detalle, ¿vale? Me gustan esos sí los efectos de glitch que tienen de vez en cuando los personajes. Un RPG de asesinato masacre masivo, pero de dinosaurios. También hay que decir, teniendo en cuenta la cantidad de dinosaurios que están saliendo, no sé si verdaderamente es un juego de, de masacre de dinosaurios o es un juego que está intentando terminar con mi tarjeta gráfica. O sea, con la... Con la puta locura que hay delante, no sé si quiere matar mi tarjeta gráfica o quiere que haya muchos dinosaurios, verdad Con Bro, acaban de robarle el puto escudo a Reinhardt de Overwatch, o sea Literalmente, el RPG es demasiado joven. Es muy muy joven. Eso es Doomfist como una casa, eso es eh, Bastion como una casa, y eso es Reinhardt, y eso es Soldado. Ah no, porque tiene mazo, vale. Energy Tanker, eso es Reinhardt. Oye, el efecto de los portales hay que decir que está trabajado, eso sí. De lo, de lo poquito que me gusta, en verdad, pero el efecto de los portales está muy bien trabajado. Y luego lo de los roles, pues bueno, bro, son robots, o sea, en fin. El personaje ese que dispara ráfagas de putísima madre, eh, si os fijáis, cuando las dispara y se mueve, sus pies no se mueven. Literalmente es como se desliza sobre la nada. Lo cual es un poco pocho. Pues como que deberían, porque si no, es como, ah, mira, puedo, eh, no sé, levitar. No hemos podido ver mucho de, del entorno. Porque, por mucho que estemos en YouTube y se vea mejor a más FPS y demás, al ser tan puto caótico, o la resolución sufre o los fotogramas por segundo sufren. Hay que decirlo. El diseño de personajes es inmaculado, hay que decirlo. Eso eh, tienen un diseño robótico muy bien hecho, de, de, de exocosas en general, de armaduras y tal. Eh, no sé muy bien si el tema de armas está hecho para cada personaje, o es en plan, puedes crear tus propias clases y tal. Pero, pero sí que es verdad que el tema de, de roles para velocidades está bien, pero como cualquier otro juego de roles, es que no tiene más, tipo, rol de asesino, rol de tanque, rol de tanque, o en sea, fin. Prueba de red, cerrada. A ver... El efecto de glitch me ha encantado, el efecto de glitch ha podido conmigo, la verdad. Pero sigo sintiendo que es un juego que lo que va a intentar va a ser explotar mi gráfica. O sea, la de, de prueba de red básicamente es una beta cerrada de, de, del online. Sí, una beta cerrada. Ya exoprim, exoprim, ah, exoprimal, coño. exoprimal, sí, sí, sí, Exoprimal. exoprimal. Me encanta cómo lo traducen literalmente al castellano. Pero mírame, pero no mires para allá eso, eso me pone un 2023, 2023, sí, pero qué Q de 2023 O sea, a mí dame un juego, vale, pero dime Q1, Q2, Q3 o Q4 En una, en una, en una, tío, en una Es que eres un ansias ya, si, no me, si no me dan qué Q no me interesa pues pues pues toma una Q. Mira, te hacen un papel una Q y una Q. Venga, coño, Dragon's Dogma. Que celebra su eh, decimos El Dragon's Dogma, el, el Skyrim de toda la puta vida. El Skyrim original. Oh no, no lo sé. Konnichiwa. La camiseta te queda un poco grande, pa. Este señor va de viejo, básicamente. Compañero, sí. háztelo mirar. Inigo, <ríe> 28 años. pero háztelo mirar. A ver, eh, si me van a hacer un Skyrim, dame el Skyrim. Yo al Skyrim lo quiero con todos sus bugs. Si le meten un anime, pues ganaría mucho, porque tener un recurso audiovisual más allá del videojuego está muy guay. Pero... Sí. ¿Qué a todos. más raros. Habrá, habrá una presentación. Prueba con el 16. ¿Qué es para 16, sí, pero es día 16 PDT. A, PDT. a ver. BST, ¿Qué horario BST? No, British Summer Time es una de menos que esto. Pues era la noche del 17. La noche del 16 al 17 a las 12 de la noche. Como para es. nosotros es a nosotros, o sea, sí. En qué, tres. qué casualidad que para nosotros esto… Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil. Esto quiero, esto quiero, esto quiero, esto quiero. Esto, esto, quiero. Resident Evil, Resident Evil. esto quiero. Evil. ¿De Village. Ha Biohazard de XD. ¿De, ¿De, de Resident Evil vimos en el TikTok Play, entonces esto no va a ser nuevo. Va a ser ampliacer. No, pero si me dan más Gameplay me vale. Mar, dame play. No, Ariga Togosa y más a ti, pero dame Gameplay. Sí, la el lanzador de Resident Evil, está muy guapa, está guapa, está guapa está y bla bla bla, pero al PT no lo vamos a superar, si está superar está nunca, la gente, la la lo sentimos mucho. Es que literalmente vino Hideo Kojimba y te crea el PT, Íñigo. Warpeme. Ahí está. Viene Hideo Kojima, te hace PT, que literalmente es un juego que no se publicó. 16 años después de que se fue. Rose. Está bien, Rose. Está bien. Bueno, la cuestión, que Hideo Kojima saca una puta alfa de un juego y esa alfa de un juego de terror es el juego de terror más jugado de toda la historia Capcom de los videojuegos. Capcom presenta... Porque es Kojima. Y lo te puede puedo hacer. enseñar cosas que ni siquiera creéis puede hacer. A ¡Quiero vivir una vida normal! R eh... Resident Evil Resident Engine, Evil Engine. Es, es propio suyo No usan... no usan Unreal Sería... irreal Pues sí ¡Cállate! ¿Qué está pasando aquí? Vas como con 4 segundos con Discord me encanta. Vete mientras puedas. Bueno, gente, Íñigo está cubriendo a Rose. Hasta que se encuentre a el señor Pirámides. Eres como yo. Íñigo, lo están leyendo. ¿Qué coño es ese señor? Ahora tenemos un nuevo conejo que perseguir. <risas> <risas> oh, ¡Para, por favor! Espera, ¿qué? ¿Cómo que Las sombras, sombras de Rose. ¿Cómo? Nuevo a ver, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esto y por qué no es Resident Evil? Quiero decir ¿O sí es sí, Resident Evil? No ¡Claro que es Resident Evil! Espera, ¿la Dimitrescu es un personaje jugable? Mercenarios La puta Dimitrescu es un personaje jugable, gente Dios. Completamente, Probablemente Pero podríamos hacer algo decente con los doblajes de la Euskal ¿Y es que Carter o qué? sí ha hacemos doblajes en la Euskal, Íñigo, no te bueno, vamos. Nos metemos debajo... De la ah, esta escena en VR, esa escena en VR es impresionante eh, pues os voy a decir una, un, un detalle muy Village. importante Reci Pero o sea, que os va a hacer... Eh, perdón, ya, o sea, todavía no ha salido El juego, el Village Y ahora tenemos ya Gold Edition no entiendo nada. Sí, el, 28, no, el, el, village, 10, el village sí que ha salido. El village, el claro que ha salido. De de el village, 2013. claro que ha salido. ¿Ah, sí? Es que el village bien, salió ya. Sorry. El que no ha salido es el village VR. Sorry por mi ignorancia. Mira, te lo voy a decir. Presidente, village, 2 de mayo del año pasado. El village pues, es el DLC El, el edition Digo, viene con las eh, eh, añadidos Mirad gente, eh, Anabel está es ahí ¡Mira ¡Anabel! Esta escena en VR tiene que ser impresionante Action, Action Gamer, Gamer. Se to hay todos imágenes más esos barriles explosivos ahí están deseando que los detone. Heisenberg. Dimitresegu. Dimitresegu. Senciu Hotoru. Pero ¿desde cuándo no, es a Dose of Rose? Es un la juego, la barra, la una expansión, barra, una parte, barra, una historia del Resident Evil. Es una expansión por lo que parece. También y te que, También te digo que mucho más hoy no vamos a ver porque ya son 25. O sea, nos quedan 10 minutos de presentación. <risa> ¿Qué es Mega Maizid? Hostia. There she meets a girl es que eso da man mucho más rollo, rollo ¿eh? Si algo se le da en bien a Resident Evil Es hacer momentos de puta tensión ambiental ¿Por qué quieres quitarte poder estos guapos, bro? Joder, qué mal Qué bonito. El entorno contratua. Cómo va a descubrir la libertad de sus, desde sus poderes. Me encanta el hecho de que el modo en tercera persona sea parte de un puto DLC cuando alguien lo puede hacer con un puto mod bueno, Y no es complicado si tengo, Pero si lo tienes en consola con el DLC Ya. Eso, eso sí, pero te prometo edición que edición? Eso, eso con un mod se hace en 3 segundos O sea, si ha habido gente que al Resident Evil a los putos zombies les ha puesto eh, Teletavis en vez de zombies Sí, pero imaginaos que, eh, lo que se puede hacer eh, ten en cuenta que aparte de que lo que se puede hacer que hay gente que no juega en pc que no tiene PC. Ya, Entonces, ya, sí, sí, sí. eso es no otra buena pero que, que al menos para pc comprarse el dlc pues por la historia sí pero están, por la tercera persona no porque lo haces con un mod están intentando portar el village la historia principal al mac ojo Dimitri es y también a PlayStation VR. Esto que es lo que. Parte, este Esto es el VR. Esto es VR. Lo que estamos sí, viendo sí, ahora sí, es VR. Sí, sí, sí, Eso es lo que estoy diciendo. Se nota por, se nota por la cámara. Es lo que estoy diciendo. Gaisca Carmona. Gaisca Carmona está dormidísimo. Un juego que se anunció hace solo unos días. Con el, Evil. 4 el 4 Remake. Fijo. El 4 Remake. Por cojones. El 24 de marzo del 23. El 23. Claro. No hay Coca-Cola que me mantenga despierto hoy, ¿eh? De Dios! La presentación es muy interesante, ¿eh? A ver, está siendo decente. Sí O sea, quiero decir la... Si la premisa que... Resident Evil clara... 4 no se sé inspirará en España, por un casual Porque esta música Lo no, que no Búscalo Bueno señor Arbosa. Gracias por vernos. A ver si nos vemos. Pronto. Venga, Borja. Capcom presenta. Un juego de Capcom. Desarrollado por Capcom. ¿Y el gran turismo para cuándo? Eh, literalmente es? he buscado. ¿En qué país se inspira Resident Evil 4? Castillos de Segovia. ¡Ole! Pues no tenía ni. Como que un poquito idea. de España, sí, eh. Pues nada, y el Gran Turismo para cuando. Eh, ¿has, has podido ver el Motorsport en la Xbox del otro día. Pero eso es el Forza Motorsport. No mezclemos. No sale el Gran Turismo Motorsport. No, es Forza Motorsport. Ah, pues perdón, Borja, lo siento. No mezclemos. No mezclemos. Pues las... fijo que ha salido. Pues fijo que ha salido algo en el state of play. Creo que tampoco, es, no recuerdo. Aunque sea literalmente dos segundos de Gameplay. It begins. It, begins. No. It begins. Bro, qué puto mal rollo, me encanta esta mierda. Claro. Igual hay que jugar al Resident Evil 4 tú y yo en Steam. ¿Tú y yo? Sí. Claro. Tú y yo, no. porque si no lo paso yo solo, mal. Pobrecito, te doy un besito en la frente también para que no lo pases solo. Venga. Es que de verdad. No, te voy, a, te voy a dar el mando a ti y lo vas a jugar tú. Y yo voy a comentarlo. Uh -huh. No. Sí, difference. eso no es buena idea. Castillos de Segovia. Pero, ¿por qué hablan en inglés si estamos en Segovia? Señora. Es España como una casa, ¿eh? La versión original del 2005. Es, es un Sí. Si lo quieres, no te preocupes si quieres actualizarlo Porque la, la Sagrada Familia sigue en construcción No te rayas o sea, quiero, quiero decir Cuando salió en el 2004 La Sagrada Familia estaba en construcción y lo pusiste así Perfecto, sigue en construcción, no os rayéis Sí, Claro, porque sus torres no tienen suficiente restauración para tener que restaurar una más, el, ¿no? La Sagrada Familia que yo sepa, se tiene, literalmente, eh, lo que se hace es, se restaura un lado Y para cuando se termine de restaurar un lado, el otro lado ya está en la mierda Entonces tienen que cambiar los andamios al otro lado y luego se sigue el ciclo A la le faltan torres del diseño original le faltan como 15 torres entonces lo que están haciendo, aparte del mantenimiento de las partes más viejas lo que están haciendo es construir torres nuevas Compañero. ¿Cuánta? ¿quién diseño? Eh, no, no. Eh, ¿quién las alfomitas ay dios, no puedo, no estoy eh gente, Gameplay, gente, Gameplay la ah, vale. Salvador Gaudí gente Salvador Gaudí. Oye está muy bien hecho el reciente 2004 para ser un juego de 2004. ¿eh? Hombre, es que estás el remake. Sí, pero aún así O sea, eh, está literalmente Cogido el, el juego del 4 Y hecho en plan nuevo para Series, XS y y para Steam. No me parece guay Que habiendo todavía sorteos de... de No me parece bien Que todavía habiendo sorteos de consolas De nueva generación, los juegos solo salgan Para nueva generación, o sea, lo siento, ¿no? A ver, en algún momento Tienes que poner la línea Sí, pero todavía no cuando ya no haya sortis de componentes. Cuando lo, cuando deje de haberlo, me puedes poner todo cap, para Play 5 sin cerrar de los juegos. Las consolas, guys, a ellos se las no, pero sí si el, el que hace hacer los, los, los juegos. Y no es tan complicado adaptar un juego a Play 4. no sé qué hacer las Están en desarrollo. Tanto el gol World Capcom, R Oh, qué guapo Capcom presenta qué? Resident Evil Biohazard Nos Vamos a hacer el GTA trilogy, pero, pero, pero sí, pero, sí. pero de, de, de trilogía remasterizada con todo su papo Remasterizada o, o en emulador o lo que sea No sabía que el primer juego, esa escena me la conozco No sabía que el Resident Evil 1 se llamaba Resident Evil Biohazard Me encanta cómo cambia el, el, la música. Ah, este malo, malísimo del Resident Evil 3. Sí, este era brutal. Era imposible acabar con este hijo de puta. Toma, ya. Trilogía, gente. GTA para Trilogy, pero 5, bien. Y para Xbox series, series, series. Resident Evil 7. Which Ah, no, perdón, que es el 7, que no es el original El biohazard es el 7, vale el es el claro. Ya decía yo que estaba demasiado bien hecho que no, no tenemos pantallas 4K, 4K gente, no polices, que no tenemos, que no. A tomar por culo. Ala. Ala. Día cero gente. Ala. Hoy. Venga Xbox chupito. Eh, día cero, gente. O sea, ¿qué cojones? No, mira, que te acabamos de decir. No te íbamos a presentar nada nuevo, pero eh, te vamos a decir que esto está nuevo para Next 100, no sé qué. Ah, no, que te hace ilusión jugarlo. Juégalo ya. Día cero, gente. Hasta aquí por hoy, cero. Han acabado fuerte ¿eh? Hasta aquí por hoy Y no se Han acabado muy fuerte Y no se confundan señores y señoras. Juega, juega literalmente Resident Evil 2, 3 y 7 Nueva gen, next gen, 4K Sonido inmersivo, su puta madre Día puto cero GG's Capcom GG's, habéis conseguido levantar la puta PC GG's Yo de una cosa y la voy a decir a claramente. Eh, hemos tenido básicamente cinco títulos. Uh -huh. Esto es lo mejor que nos podía hacer Capcom. Es decir... Eh, Así es como se hace una presentación, para ser eh, exacto. En un, en un formato breve nos han repasado las cosas que van a venir en los próximos meses y años. Eh... Sin darle tampoco mucho, Paulo, pero dedicándole su tiempo a cada uno de ellos. Han estado con el Monster Hunter Rise Sunbreak casi 10 minutos. Ese, ese me sobraba. Que le han dedicado tiempo, pero tampoco es que me haya sobrado demasiado. Quiero deciros, eh, así sí, o sea, menos tonterías. Tienes un presentador, que el presentador pues, presenta y esas cosas, pero sin absolutas chorradas. Dicho esto... Eh, gracias Capcom, acabo de, de volver acabo de volver a tener fe en el Summer Game Fest Y en que no tenemos que quemar las oficinas de PC Gamer Bueno, quizá igual sí, pero eso es otra cosa no, las, de, las de PC Gamer sí, pero las de Capcom no Las de Capcom no, efectivamente Gaiska, compañero, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la Pero antes hay de remarcar que está puesto en el streaming Capcom Showcase empieza en 28 minutos ¿What? Lo estás viendo ¿En qué streaming? En el de YouTube Ah, bueno, porque ver, se, se, Será el death day, posiblemente, ¿no? Se, no, se les habrá No, se les, se les ha ido el vídeo o sea, Ah, están, bueno, hay que, hay que Están leer. repitiendo el vídeo que había, sí Están repitiendo el vídeo que había antes Ah, bueno, cositas. Anyway, vale. eh, como no anyway. estamos viendo eso en nuestro streaming, vamos a hacer repaso de lo que nos han presentado. Has dicho ya que el Monster Hunter Rise Sunbreak, quizá por tu ignorancia total sobre este título, ¿te ha sobrado bastante? A ver, digamos que darle tanto, tanto bombo a un Monster Hunter que vuelve a ser un Monster Hunter, es como, es como si tuviésemos EA Play y le dedicasen 20 minutos al FIFA 23. O sea, es que no. Es que no, porque es lo mismo. Pues en este caso también. O sea... Aparte de que Monster Hunter dentro del género no es lo mejor del mundo, hay que decirlo. Que se habrán currado lo que quieras, que habrán metido monstruitos nuevos y que los DLCs que han dicho y las, o sea, las DLCs, actualizaciones gratuitas que han dicho están muy guapas y tengo que admitirlo. Y gatitos también. Eh, pero me, me sobra un poco. Me parece guay que quieras presentarlo, me parece guay que quieras decirme que tiene actualizaciones gratuitas. Me parece guay que quieras demostrarme que tiene contenido incluso antes de su salida. Pero... No me hacían falta 10 minutos del Monster Hunter, me hacían falta más rato. Es, esos, por ejemplo, esos 10 minutos 5, me hacían falta para más gameplay de Resident Evil 2, 3 y 7. Vale. Eh, ha habido un pequeño bloque ahí con un recopilatorio, entre ellos Street Fighter 6, que lo han pasado por encima totalmente. Decepción absoluta. O sea, yo quería el gameplay de mundo abierto, por favor. La verdad es que era una de las cosas que si nos lo llegan a dar... Esta Capcom se ha corona muy, Capcom muy, se muy corona muy Pero bueno, del de resto de lo que han presentado En ese bloque Arcades y eh, Street Fighters anteriores remasterizados Y tal Arkanoid tiene... Battle Royale, gente Para eso Arkanoid Battle Royale vale, Perfecto, Exoprimal ¿qué? Eh... XD, es que tiene pinta de o sea, En verdad, parece, se parece Mucho a black Blacklight Retribution Que es tipo o sea, no, no por el género, porque si alguien ha jugado Retribution, dirá, ¿qué coño estás diciendo? Pero se parece en el sentido de que está diseñado como juego gratuito. ¿Qué, ¿Qué cojones? ¿Qué coño estás diciendo? O sea, no, no, no. Literalmente está diseñado el, el Exoprimal como juego gratuito. O sea, y, y quien, que me lo niegue quien quiera. El tema de que salgan tantos putos dinosaurios de mierda me recuerda al battle, al Epic Battle Simulator este, al Ultimate Battle Simulator, en el que podías poner 10.000 soldados romanos si querías contra 4.000 Nikola Teslas. Pues eso. O sea, es como, tío, ¿qué quieres? ¿Darme un juego en el que sea ultra frenético pelear como un, eh, un juego de rol? ¿O quieres hacer explotar mi gráfica? De verdad. O sea, ¿qué, qué coño quieres? Vale. Eh, Dragons Dogma El Dragons Dogma sin más O sea, yo lo siento para la gente Que me lo quiera negar Pero es un puto Skyrim y eh, Skyrim está mejor hecho incluso con todos los mods que tiene Entonces Dragons Dogma es una serie muy clásica Por el estilo gráfico que ha tenido Pero aquí han apostado por tirar un estilo gráfico Un poco más que ni siquiera es Pero un poco más realista, por lo que eh, no Dragon's Dogma se llega a quedar con ese estilo retro y tal que tenía y se habría coronado como una puta casa, pero no tenía que cambiar ese diseño, porque han hecho además un intermedio no llega a ser low poly, no llega a ser cartoon, no llega a nada exactamente, yo creo que se podría haber quedado como estaba y habría sido joyita, pero bueno, enhorabuena Dragon's Dogma por los 10 añitos, esperemos que al menos el lore de vuestro juego sea decente Vale, y por último Resident Evil ha tenido Chicha Majestuosa Colosidad eh, No nos han dado Mucha cosa nueva Como tal Del Village y del 4 Pero sí que nos han dado del, del 4 precisamente un poquito de cinemática Gameplay ahí entremezclado que no nos dieron en el anterior porque en el Street of Play nos enseñaron como eh, 30 segundos de, de Gameplay de la VR y pista, y aquí nos han dado coño Resident Evil 4 Remake, es esto, tiene esto está así diseñado, bla bla bla, bla que se lo agradezco, del Village eh, nos han dicho lo de la Gold Edition ni tan mal, y también de actualizaciones y demás, y nos han enseñado el tema de que puedo jugar como la puta Dimitrescu o sea, gracias uh -huh. Eh, y bueno, luego ya el, el Resident Evil, cuando han venido ya han dicho, no, eh, tienes el 7, el 2 y el 3, Next Gen, con todas las cosas de Next Gen y características y toda la guapada, día puto 1. Sí, la verdad es que eso ha sido un puntazo importante, importante cuestión Si más? me llegan... Sí, que si me llegan a, Si me llego a marcar un chupito por cada día cero, que lo haremos en el Xbox del año que viene con la puta Monster, eh, si me llegan a marcar, Si me llego a marcar un chupito desde el día cero, el último... El, el único y último chupito y primero que ha sido el de Resident Evil habría sido la data entera. Yo solo digo Porque una se cosa. lo merece. Yo solo digo una cosa. Y lo que voy a decir es... World Premiere. Dicho esto, eh, vamos con... Con los agradecimientos, vamos con las cuestiones eh, Vamos a cerrar el stream Y vamos a... Me vas a permitir hacer autopromoción antes de cerrar Vamos a autopromocionar Autopromoción Este viernes se monta mi puta torre en streaming Os quiero a todos aquí Este viernes se monta tu torre en streaming ¡Ay, Dios! Este viernes se monta mi ¿Pero torre en streaming ¿por qué esta semana está tan mal organizada Que voy a estar pillado por los huevos todos los días? Íñigo, esto es lo sabes esto? desde hace tres semanas Correcto Correcto. En fin, gracias. Gente, se está... monta se monta mi Torne Stream. Si queréis ver una Ezotac 3060, eh, venir sus Si quiere, si quieren ustedes seguir que sigamos haciendo contenido, hagan como esta gente que está aquí abajo que se suscriban al Twitch y apóyennos y dennos like, eh, como cantabas ayer, ¿cómo era lo de suscribirse y darle like? Sus, su, suscríbete y dale like si quieres, sus, su, suscríbete y dale al like si quieres, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Rubius, no me tires el streaming, porfa. No hay mejor forma de terminar esta emisión. Gracias por vernos, más eh, videojuegos, tecnología y cosas varias eh, aquí en Digital. Hasta la próxima. Chao.